Imaginemos que eh, los españoles eh, somos en general, pues estamos más preocupados, eh, bueno, los españoles, los catalanes, eh, en general, coge la nación que quieras, el grupo, el grupo que quieras, seamos en general más, estemos más preocupados de nuestra seguridad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tú que defiendes un programa político que, que garantice la, la seguridad pública, la policía, ¿no tiene sentido que se aplique de forma determinada a cada nación o a cada subgrupo? Eh, a ver, es que ahí estás utilizando los estereotipos para definir la identidad de cada persona. Es decir, ¿todos los españoles están preocupados por la nacionalidad? O sea, ¿todas aquellas personas que tú incluyes en el grupo nacional España están preocupadas por la seguridad? No. Por tanto, tendría sentido que se agruparan personas en función de esos objetivos comunes compartidos. Eso sí, pero no en función de la nacionalidad y a partir de ahí miramos qué objetivos tienen en común. ¿no? Es decir, es, el proceso es al revés. Tú te agrupas en función de intereses compartidos. Y esos intereses compartidos son los que te dan la unidad, la cohesión, el motivo para que exista el grupo. Aquí sucede al revés. Primero nos agrupan en función de criterios bastante, eh, ya digo, aleatorios y en algunos casos incluso irrelevantes. No digo que todos sean irrelevantes, el idioma es evidente que no es irrelevante, pero en otros casos sí. Eh, y en función de eso te dicen, bueno, y tú vamos a sacar una imagen del español medio, un estereotipo del español medio y vamos a actuar en función de ese agente representativo. No, Esa es una forma de justificar la persistencia del Grupo Nacional eh, tratando de darle un rostro humano, si lo quieres, pero no, no, no funciona así, ni en otros ámbitos de, de la sociedad operas, operas así. El problema es de base, porque has confundido el Estado y la nación, no. y no es lo mismo. Es decir, ¿qué tiene de malo el nacionalismo? ¿Es que acaso no han sido los liberales los que crearon el concepto de nación y lucharon y murieron por ella? Simplemente mira la gente que está aquí en los cuadros de las paredes. Todos ellos eran liberales. Ahí fuera también están. Algunos de ellos fueron liberales en el Partido Liberal de España. Uh -huh. Liberales en las Cortes de Cádiz, que defendieron una idea que has dicho tú antes, pero que parece que ahora renegas de ella, sí. que es la nación es de todos, no es propiedad privada de un rey o de un grupo de personas. La nación es de todos. Y esa es una idea liberal. Por lo tanto, cuando oigo a liberales... Decir hoy que la nación es algo fascista, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo por el sencillo hecho de que los liberales de España y de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, han defendido siempre la idea de nación. Los que no lo han defendido son los anarquistas, eso sí, pero esos es por definición no son liberales. Entonces la pregunta es, ¿no crees que tu conferencia debería estar titulada en contra del totalitarismo más que en contra del nacionalismo? No, en absoluto. De hecho... De hecho, eh, yo no he confundido en ningún momento nación y Estado, es más, lo he separado desde el, desde el principio, he dicho que hay naciones que se quieren convertir en Estados, hay naciones que no necesitan tener un Estado para que se autorreconozcan como tales, eh, pero yo creo que tú mismo te has contestado por qué esto es un problema. Es decir, tú dices, la nación es la española, ¿y por qué la española? Es decir... Porque lo dices tú y lo dice otro grupo que se sienten españoles. Y los que no se sienten españoles, ¿qué hacen? Se tienen que someter a ese sentimiento grupal vuestro. Pues si vosotros os sentís españoles, muy bien, os asociáis vosotros como españoles, pero no forcéis a otros que no se sienten en absoluto españoles y que además no hay ningún motivo objetivo para que se tengan que sentir españoles, a que, lo, a que se sientan y a que se agrupen en vuestra estructura política. Porque al final tú estás utilizando la excusa de nación para justificar la soberanía del Estado sobre un grupo de personas y ese grupo de personas no se tienen derechos que son distintos y separables a los de la nación de hecho no han cedido en ningún momento su soberanía a, las, a la nación ni la nación ha adquirido soberanía sobre ellos de una manera que podamos decir legítima por tanto por tanto si me dices ¿Un sentimiento compartido de nación es malo sin tener aspiraciones políticas? Yo creo que es un frentismo, es introducir ruidos, es, es introducir tensiones, es introducir conflictos en la sociedad que no aportan generalmente nada y que además suelen ser eh, instrumentos para su posterior politización eh, y aprovechamiento político. Pero bueno, ya te he dicho que el nacionalismo no político, siendo malo, no me parece especialmente dañino en su, siempre y cuando se mantenga no político. Ahora, la idea, de soberanía nacional, la idea de soberanía nacional, aunque la hayan defendido liberales, y los liberales a lo largo de la historia también han defendido muchísimas burradas, incluso la esclavitud, eh, el hecho de que los liberales hayan defendido la soberanía nacional no convierte la soberanía nacional en una propiedad o en una idea propia de los liberales. Lo convierte en un error histórico que hayan cometido los liberales. Y en concreto, aquí muy especialmente. Nosotros, eh, que somos, eh, como has dicho, la mayoría, somos españoles, somos liberales. Eh, yo soy liberal, defiendo un Estado lo más pequeño que se pueda. Ajá. Soy español, no me considero nacionalista. Punto. Eh, no debería ponerse más el foco, no deberíamos estar más preocupados. Porque aquí, tu charla es contra el nacionalismo. Has mencionado Cataluña y País Vasco, pero luego se ha focalizado en el nacionalismo español. No... Debería eh, estar en mente también la idea de que la nación española eh, lo que es quiero decir lo que es puramente liberticida es el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. O sea, los que han los de la inmersión lingüística no somos nosotros. Y los de las multas en castellano no, los, a los que rotulan en castellano no somos nosotros. Los que han matado durante años por defender bueno. una idea de nación no somos nosotros. A ver, eh, tú también estás sujeto a una inversión lingüística. De hecho, la Constitución. O sea. No, no, no estás sometido a inmersión por, a, por nacer hablando español, eso no, eso ya he, he dicho que es una categoría nacional. La Constitución te obliga a aprender español, por tanto también estás sometido a una, a una inmersión lingüística. Y mi crítica ha sido contra todos los nacionalistas. Es verdad que me puedo haber centrado más en el español. ¿Por qué? Primero, porque criticar el nacionalismo catalán desde Madrid es muy sencillo. Segundo, porque el, las críticas al nacionalismo catalán creo que son muy evidentes. Eh, el nacionalismo español tú mismo has negado que sea nacionalismo que es como una especie de nación por defecto que evidentemente el que es, el que cree que es español y se siente español y forma parte de España, evidentemente no tiene por qué estar reivindicándolo todo el día porque es la nación que se ha convertido en dominante a través del Estado español. Justamente el que se siente catalán, que es otro error, insisto, como sentirse español, pero bueno, el que se siente catalán y no español tiene que reivindicar continuamente su identidad frente a la española todos los días porque no tiene ese Estado propio que están reivindicando. Y la crítica es a los dos, no solo a uno, a a los dos y más en concreto a la pretensión de fundamentar la soberanía del, de, sobre el individuo en la idea de nación y en la idea de nacionalidad y eso de que uno se ha matado claro que uno se ha matado pero ¿qué fue el glorioso alzamiento del 2 de mayo? salvo una reivindicación de la soberanía de la nación española frente al invasor extranjero y ahí no se mató pues, evidentemente, toda nación está construida sobre sangre. Toda nación está construida sobre sangre porque es un grupo que se impone a los demás y que, además, no solo se impone para crear una especie de estructura política tolerante, sino se impone para gobernar a los demás y para construir una identidad sobre los demás. Y eso, evidentemente, genera resistencias. Y si tú, desde el Estado, quieres... A erradicar esas resistencias al final recurres a matar. Y eso lo han hecho todos los estados en todo proceso de construcción nacional. No solo los estados que hoy ya están construidos, están asentados y están pacificados, sino también aquellos grupúsculos que hoy aspiran a convertirse en estado y que están empleando exactamente las mismas técnicas que emplearon o que empleó el estado español, el estado francés o cualquier otro estado cuando se quiso convertir en dominante y cuando quiso uniformizar y homogeneizar a todos los ciudadanos de España bajo una idea común. Y, por tanto, todo esto, tanto lo que está sucediendo hoy como lo que sucedió ayer, es exactamente igual de criticable y es criticable en su base misma de la idea de soberanía nacional.